La última nota tiene que ver con un tema que en los ámbitos académicos y empresariales y de estudios de las ciencias sociales se viene trabajando desde hace mucho tiempo, le diría, a nivel Latinoamérica entera. Vamos a hablar de una charla que se organiza en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, se va a desarrollar el 20 de agosto y es una conferencia de la que uno va a poder participar referida a los objetivos que tiene... Eh, a, la, a la agenda que plantea los objetivos de desarrollo sostenible de cara a una meta 2030, el año 2030. Mario Siede, vamos a traducir lo que dije recién. ¿Estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola Claudia, ¿cómo estás? Pero Buenas bien, tardes. ya tenemos por, por cita todos los viernes con Mario. Sí, el, el viernes pasado también estuvimos con vos. Sí, Decínos. estamos inquietos, estamos inquietos. Ajá. Esta, esta, en esta oportunidad te agradezco mucho porque es bueno contar que en el marco de la Facultad de Ciencias Económicas hay un, hay un plan estratégico participativo que, y dentro de ese plan estratégico tenemos un, un programa que se llama Apropiación de la Agenda 2030. ¿Qué es esto? En el año 2015 todos los países del mundo acordaron una agenda para promover el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Es una agenda que la aprobaron más de 200 países y eh, nos organiza, digamos, todos los caminos que los países, los objetivos que los países se ponen para llegar al 2030 en mejores condiciones en todos estos aspectos. En la facultad... Con este programa lo que queremos hacer es poner en juego lo que la universidad, digamos, debe hacer para que pueda aportar a lo que es el desarrollo sostenible, que significa un desarrollo más justo, un desarrollo más eh, ambientalmente eh, sustentable y armonioso, y también, obviamente, digamos, eh, las condiciones de vida de la población. Una, una construcción, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, sí. una construcción de propuestas que la intención es que sean lo más colectiva posible, de abajo hacia arriba, de cómo creemos nosotros que tiene que ser el cuidado del ambiente, a través de qué acciones, cómo tendría que ser una economía amigable con el ambiente... Digo, por ejemplo, ahora, en esta bien, cosa tan irracional de las quemas que o sea, estamos viendo, exactamente. Que no es algo tan abstracto los ODS, sino no, que no. tiene que ver, ¿no? Soy, al contrario, los objetivos del desarrollo sostenible son los que dicen que tiene que haber vivienda para toda la población como condiciones mínimas. Tiene que respetarse y disminuirse la, la igualdad. Tiene que respetarse la relación con el medio ambiente. Tiene que haber agua disponible para todas las poblaciones. ...tiene que desterrarse el hambre... ...tiene que... ...los mares tienen que, que ser sostenibles... ...y no pueden ser, no pueden ser destruidos... ...es decir, es toda una relación con las personas... ...con la prosperidad... ...con la salud del planeta... ...y con la salud de la humanidad... ...son todos temas que están muy relacionados... ...y ya que es el tema... ...es justamente una manera de buscar el desarrollo... ...que no sea utilizando todas estas formas... ...que estamos viendo... ...que no solamente dañan la naturaleza una porción importante de tierra, sino que también complican la vida de toda la humanidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, exactamente, son, son objetivos que la humanidad se ha puesto, pero esos objetivos también se comparan con los objetivos del gobierno municipal, los objetivos del gobierno provincial en cada lugar del planeta. Por eso, en ese marco, nosotros desde la facultad hemos invitado a un doctor en ciencias políticas, que es el doctor Julio Saguir que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia del Tucumán. Esa provincia ha tomado todos los objetivos de gobierno de cada uno de los ministerios y la ha relacionado con los 17 objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que buscan? Buscan establecer parámetros y estándares que puedan mostrar cómo la, la situación de la provincia avanza en cada uno de esos objetivos. Hay un Por eso llamamos... Hay que, hay que apropiarse de esta agenda para discutir las agendas locales, las agendas provinciales. Y, este y sentido, únicamente uno se sí. apropia si las conoce, obviamente, sí, y exacto. en este caso la, en la Facultad de Ciencias Económicas desde hace mucho viene proponiendo este tipo de charlas. Reiterar sí, esto, es. quienes quieran acceder a esa charla va a haber un, un link de Zoom, ¿cómo, cómo pueden hacer? Sí, sí. Por supuesto, mira, está en, en, en www.feseco.uner.edu.ar Hay información y tienen perfectas las condiciones para poder inscribirse. Es una charla abierta a todo el público, se llama Diálogos para una matriz estratégica provincial, que junte los objetivos del desarrollo sostenible con los objetivos de desarrollo de la provincia. Y están convocadas todos los actores sociales e institucionales que forman parte del quehacer provincial. Desde ya eh, es, una, es justamente un diálogo abierto. Los entrenadores debemos empezar a conversar sobre estos temas y entonces de ahí que la Facultad de Ciencias Económicas asuma este compromiso fuerte con la Agenda del Desarrollo y promo estamos promoviendo digamos diferentes actividades para poder difundir en la comunidad también para poder mostrar el compromiso que la universidad y la facultad tienen con este tipo de asuntos a través de su docencia, a través de la extensión universitaria y también a través de la investigación. Para eso sirve la investigación, para que las sociedades estén mejor. Muchísimas gracias, Mario. Mario Siedes, que está en la organización, en la Facultad de Ciencias Económicas, en el Consejo Directivo y Académico, que está buscado a esto, ¿no?, a difundir y, y a organizar estas charlas eh, que, que, diría, están en, en etapas fundacionales de lo que después se tendrán que concluir en propuestas a nivel global. Así es. Gracias Así es. y buenas y tardes. ¿eh? Muchísimas gracias, Claudia, a vos, como siempre. Muy amable. Bueno.